¿Qué tal cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes. Diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en el planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. En este primer episodio tenemos un informe de Tatiana Murillo sobre la tortuga laúd o baula la tortuga marina más grande del mundo y que está en peligro de extinción. Bueno, sin más introducción, vamos al informe. Con un tamaño de hasta 2 metros de longitud, la baula o la ut es la tortuga marina más grande del mundo. Se encuentra amenazada. Y en el Pacífico Oriental Tropical, la región que va desde México hasta Chile por el Pacífico, está en peligro crítico de extinción. Así nos lo explica Cristian Díaz, funcionario del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, en el Pacífico Norte de Costa Rica. La tortuga baula es una especie marina, es un reptil que habita los mares, se encuentra en todos los mares del océano, excepto en el Ártico y el Antártico. Aún así, se dividen en, en subpoblaciones. Aquí tenemos la población del Pacífico Tropical Oriental, que se extiende desde México hasta Chile siendo Costa Rica y México los principales sitios de anidación de esta, de esta tortuga en esta área. Se encuentran en peligro crítico de extinción. Es una población que no se mezcla con otras subpoblaciones como la del Pacífico Oeste. Ellas suelen anidar en el trópico y van a alimentarse a, sitios, a lugares templados entre la costa peruana y la costa chilena. Lamentablemente esta población es única, no se intercambia con otras, es decir, es una población que se mantiene solamente en esta área y desde que se empezaron los estudios, durante la década de los 80s, los 90s, se dieron cuenta que la, la cantidad de tortugas anidantes en Costa Rica en, era muy alta, por, más que todo por el tema de la densidad. En México también se da bastante anidación, no obstante, eh, hemos visto que a través de los años la cantidad de tortugas anidantes ha ido disminuyendo año con año. Lamentablemente, desde inicios de los 90, aquí en Playa Grande se inició el estudio eh, Los científicos empezaron a, a tomar la cantidad de tortugas que llegaban y se estimó un, aproximadamente 1.500 tortugas saneantes de octubre a marzo en el año 1989-1990 A este año, considerando la misma temporada de saneación, de octubre a marzo solamente hemos logrado divisar al menos dos tortugas y hemos visto más rastros. Entonces esto nos está diciendo que la población está disminuyendo drásticamente a un número crítico y por ello se encuentra en peligro crítico de extinción. Sin embargo, diversas actividades humanas son responsables de que esta tortuga marina se encuentre en peligro crítico de extinción, como lo amplía Cristian Díaz. El, bueno, son múltiples razones. Realmente, nombrar una causa o un, una, un, una amenaza muy puntual es muy difícil. Son, nosotros nada más tenemos el panorama de lo que vemos de las hembras que llegan a anidar, no sabemos qué pasa con los machos, eh, no sabemos cómo está la, la población en el mar, lo que ocurre en la playa nos da un reflejo de lo que está pasando en el mar. Y si hay claridad en que la pesca incidental o la pesca de arrastre es una de las principales amenazas que tienen en el mar, el cambio climático, es otra de las fuertes amenazas porque al ser dependientes tanto de la, de la temperatura esto afecta a las corrientes marinas afectan, eh, cambian los, las corrientes de los vientos y todo esto genera un cambio completamente en, el, en los patrones que ya tienen que es lo que estamos visualizando ahora que no sabemos qué es lo que está ocurriendo exactamente o dónde están, que es la pregunta ¿verdad? el desarrollo inmobiliario costero la intrusión humana en diferentes formas, con, con los animales domésticos. La contaminación por plásticos ahorita está jugando un rol súper, súper eh, delicado porque nos, es algo que no estamos viendo nosotros en la costa. En el mar ya hay parches de basura, eh, no solamente a nivel superficial, sino también ya en el lecho marino. Y las baulas son eh, animales que prácticamente se sumergen a profundidades bastante eh, largas para buscar su principal alimento que es la medusa. Bien sabemos que la medusa se puede confundir muy fácilmente con una bolsa plástica en el mar y esto puede generar un problema en el respiratorio. La tortuga baula es un reptil y como reptil tiene que salir a respirar. Si se le atasca una bolsa plástica no puede respirar y se ahoga. Entonces, esas son otras posibles amenazas. En Perú, la organización ProDelfinos ha encontrado la manera de evitar que las tortugas baula del Pacífico Oriental Tropical sean víctimas de las redes de pescadores gracias a las alarmas visuales sobre esta iniciativa que se ha puesto en práctica en Perú y Ecuador, nos cuenta Joana Alfaro, directora de la organización. El usar luces viene de usar los sentidos de los animales, ¿no? así como los humanos tenemos, se habla de cinco sentidos, podemos ver, oler, sentir, eh, degustar, eh, los animales también tienen sentidos aunque estén bajo el agua. Entonces, eh, las, las tortugas, eh, pueden ver bajo el agua, ¿no? Entonces al colocar luces en la red lo que estamos haciendo es incrementar que las tortugas pueden ver la, la, la barrera física, que es la red, bajo del agua. Entonces es un mismo principio que si entras en, tu, en un cuarto oscuro y no ves dónde está la mesa, la silla, etcétera, las luces van a funcionar de la misma forma, ¿no? En vez de entrar a un cuarto oscuro, lo que vas a hacer es prender la luz y ahí puedes ver dónde está la mesa, la silla y evitar estas barreras para evitar ser en, enmayado en forma incidental. Los pescadores también ven el beneficio de las alarmas visuales, según explica Joana Alfaro. Sobre los pescadores, bueno, sí, eh, hemos trabajado ya con cientos de ellos y muchos de ellos ya ven el beneficio y generalmente son los señores que son muy proactivos y que tienen un, una que llevan su profesión de una manera bastante responsable no La, ser pescador es una profesión como cualquier otra entonces ellos ya han incorporado en su en su quehacer normal en su en su rutina diaria de pesca eh, principios como pescar sosteniblemente ser responsable con el medio ambiente y a la vez lo que hacen aparatos como las luces es que los ayuda a ser más eficientes también porque los, los señores cuando están en el mar pierden tiempo si van a desenredar a una tortuga, por ejemplo. O luego tienen que cortar la red y esto también les va a demandar tiempo para poder repararla o comprar eh, herramientas para poder repararla. ¿no? Entonces también hay una parte práctica ahí. ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es de que ganan los pescadores, porque pueden pescar en forma más eficiente, ganan los animales porque ya no se van a enredar o se van, sí, van a eh, poder evitar estas barreras. Y además gana la biodiversidad. ¿no? Eh, Está habiendo un equilibrio, se, se continúa pescando, pero en una forma mucho más eh, sostenible y eficiente. Otra forma de proteger a las tortugas de depredadores, así como controlar la temperatura de la arena, es mediante los nidos artificiales. Esto es muy importante, ya que a partir de los 29.5 grados Celsius, Tienden a nacer más hembras y con 33 grados la mortalidad es casi segura. Cristian Díaz señala de qué forma los nidos artificiales podrían ayudar a la conservación de la tortuga baula o laúd. Bueno, el vivero eh, juega un rol muy importante. Eh, no es crucial pero sí es muy importante en, como mencionas en el tema del, del, de estudios prácticamente lo que nos ayuda es a dar un escenario los viveros eh, son incubadoras de, de los nidos de tortuga entonces aquí se pueden trabajar diferentes estrategias desde la investigación para saber qué es lo que está ocurriendo con el cambio climático cómo este incide en las tortugas marinas y tener un ambiente controlado de lo que está ocurriendo eh, ya tomando diferentes variables, factores para ir midiendo qué grado de impacto tiene por otro lado el éxito de eclosión al ser un ambiente controlado es mucho mayor entonces podemos mandar más tortuguitas al mar ya que suelen nacer más de lo que pueden hacer en la playa no siempre pero tiende a, a, tienden a, a tener Un mejor éxito de eclosión en un viver En un ambiente controlado, como los esfuerzos de conservación Que se pueden realizar por parte de científicos Por parte de aquí de, de, la, de, de la institución No obstante, los esfuerzos tienen que ser De todos, ¿verdad? Nosotros podemos Lanzar más tortuguitas al mar, pero no hacemos Nada si el mar sigue lleno de, de Barcos pesqueros de manera irregular O sigue aumentando la contaminación O sigue aumentando El calentamiento global Hay diferentes mecanismos, diferentes estrategias Ya los científicos lo tomarán de Acuerdo su criterio, pero una de las herramientas que se pueden facilitar, incluso el, el, el mejorar o reducir la mortalidad de tortugas por el calentamiento, es, es alterar su temperatura en, en un vivero, ya sea Creando sombra, que es como la práctica más usual. De hecho, aquí se han in hecho investigaciones de diferentes grados de sombra y el impacto que se tiene en, la en, la, en el nacimiento de las tortuguitas. Es muy difícil determinar el, el género, ¿verdad? Porque ya eso es, Hasta que la tortuga está adulta lo podremos saber. Pero también se puede incidir en género, ya que las tortugas dependen de la temperatura para si es macho o es hembra, ¿no? de 29.5 a temperaturas más cálidas suelen ser hembras, de 29.5 a temperaturas más frescas suelen ser machos, entonces también cambiando un poco, la, generando sombra o alterando la temperatura en la arena, también se cambia este, esta proporción. La tortuga baula o la UD desova un promedio de 7 veces durante toda la temporada, que en el Pacífico Norte de Costa Rica va de octubre a marzo, llegando a depositar hasta 80 huevos cada vez. Sin embargo, solo una de cada mil tortuguitas que nacen llega a la edad adulta. No obstante haber sobrevivido incluso a la extinción de los dinosaurios, esta especie podría llegar a desaparecer si las amenazas humanas continúan. Es por eso que la oportunidad que tiene la baula del Pacífico Oriental Tropical de seguir habitando nuestro planeta depende solamente de una cosa, lo que decidamos hacer hoy. Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz. Pero si visitan escuchoRaiz.com van a poder ver a una de estas tortugas desobando en una playa de Costa Rica, un material difícil de conseguir y que les recomendamos. También en escuchoRaiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Y por último les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube.